Gracias Catherine, qué gusto me da saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, los rayados siguen encendidos, qué manera de cerrar esta jornada ya con miras al clásico Regio Montano, el día de ayer jugaron su partido pendiente ante el equipo de los Bravos de Juárez y le pegaron tres goles por cero con colaboración de Hugo González que tuvo pues una noche para el olvido fue recibido con abucheos y tuvo errores que fueron directamente al marcador. Así, Rodolfo Pizarro abría el marcador, después también se hizo presente Joel Campbell que vuelve a marcar y por último también, bueno, pues ahí la fortuna para los rayados del Monterrey con el Plátano Alvarado que por fin marcaron gol de tiro de esquina, ahí la anotación del Plátano que tenía segundos de haber entrado a la cancha. 3 por 0 rayados, le gana al equipo de los Bravos de Juárez. Y pues estamos en la fiesta del clásico regiomontano por supuesto y hay un dominador de los clásicos regiomontanos, ese es el equipo de Tigres aunque sí los duelos están muy parejos en cuanto a ganados, empatados y derrotas para un equipo y otro, Tigres tiene una hegemonía sobre rayados que pues se ha mantenido con más clásicos ganados vamos a ver este recuento también lo que representa la rivalidad que habrá en el banquillo entre Bucetich y Miguel El Piojo Herrera vamos a con Maxi. Castillo el rebote con esta dueña, Tigres ejerce una paternidad sobre los rayados en cuanto a clásicos ganados se refiere, donde los felinos superan, aunque por poco, a los albiazules. Actualmente, los de San Nicolás registran 45 derbis ganados a lo largo de las 126 ediciones disputadas hasta el momento, tres más que el Monterrey, quienes tienen un total de 42 triunfos ante los de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si bien es cierto que no es mucha la diferencia de victorias por bando, la paternidad le pertenece a Tigres por años, ya que se han mantenido por encima de rayados en este renglón desde hace más de una década. En la edición 121, la cual fue el partido de ida de la semifinal del clausura 2019, Rayado salió vencedor y esto le sirvió para empatar a Tigres en la marca de ganados a 41 por bando, pero en el duelo de vuelta dejaron ir la oportunidad de ponerse por encima de los felinos al caer 1 por 0 en el volcán, retomando Tigres la ventaja. En esta edición 127 volveremos a ver un duelo especial en los banquillos con dos técnicos con propuestas muy diferentes en sus parados tácticos y que ambos ya saben lo que son esta clase de partidos. Busetich ya sabe lo que es dirigir un clásico defendiendo ambas escuadras. Por su parte Miguel Herrera, al igual que Buse puede presumir de haber defendido ambas instituciones en un clásico en el duelo directo, Buse y Miguel se han visto las caras en Clásicos Nacionales, donde Buse eliminó a la América del Piojo en cuartos de final en ese torneo. En fase regular... Fueron las Águilas quienes derrotaron a las Chivas 1 por 0. Los números en los últimos enfrentamientos entre ellos son parejos, ya que en los últimos cinco cotejos el saldo es idéntico en triunfos, con dos para Bucetich y dos para Herrera y un solo empate. Además, en estos cinco partidos en todos ha habido goles, solo en el último cotejo el América del Piojo no pudo marcar, quedando en el registro seis goles marcados por bando. Cabe resaltar que en estos cinco enfrentamientos entre el Rey Midas y el Piojo, Buse ha estado al frente de Chivas y Gallos y Miguel con América y Tijuana. Para Ciber TV, Rafael Martínez. Traí el recuento de los duelos entre Bucetich y Miguel El Pio Herrera. Y sabe una cosa, aunque todo parece ser buenas noticias en Rayados, hay una muy mala y la dio a conocer ayer Víctor Manuel Bucetich en conferencia de prensa. No podrá contar con su goleador histórico. No, en el caso concreto de el Mori eh, es casi imposible que esté. Entonces prácticamente está descartado. Y cómo tenemos que ver este clásico, pues como siempre se han visto, no creo que la convicción debe de estar muy firme, hay un sentimiento siempre por querer ganar. Entonces, en el fútbol no se trata de ser tan agresivo o tan defensivo, sino se trata de ser equilibrado, tener convicción, por supuesto apelar a la capacidad individual de cada uno de los integrantes y por supuesto a un gran trabajo colectivo que se requiere para este tipo de cotejos. Y vamos a cambiar de tema porque, bueno, ya se hizo oficial lo que le habíamos comentado: la, co la cuestión de los equipos que ya han clasificado a la siguiente fase después de los. Partidos de octavos de final de la Champions, el equipo del Atlético le pegó 1 por 0 al Manchester United, Cristiano Ronaldo se queda fuera, también se queda fuera Edson Álvarez al perder con su equipo el Ajax, 1 por 0 ante el Benfica, hoy hay partidos también de Champions con lo que se define los que calificarían a cuartos Juventus ante el Villarreal, el partido está empatado y el Chelsea que ya lleva ventaja sobre el equipo del Lillier, así las cosas dentro de la actividad de la Champions. Y bueno, pues eh, los empacadores de Green Bay ya hicieron oficial la extensión de contrato de Aaron Rodgers, quien estará por lo menos tres temporadas más y sabe cuánto se va a embolsar. 150 millones de dólares por estos tres años se convierte Aaron Rodgers en el jugador mejor pagado de la NFL. Y bueno, quien está a punto de perderse su participación en Wimbledon es el ruso Danil Medvedev, quien, bueno, pues le han advertido que necesita estar eh, en contra de Vladimir Putin y hacerlo. Eh, oficial hacerlo con un comunicado para que puedan abrirle las puertas ya que pues no se permite la participación de rusos por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania así que dice absolutamente nadie bajo la bandera de Rusia debería competir muchos jugadores tienen varias nacionalidades y seguro que están dispuestos a competir algunas de ellas bajo una bandera neutral dice parte del comunicado lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día